Bueno, yo he elegido el objetivo 5, eh, relativo a la igualdad de género, porque me parece que eh, sin las mujeres no podemos cambiar el mundo y sobre todo porque me parece que en vísperas de la celebración del 8 de marzo, quizá es el mejor de los objetivos para mostrar que si se tiene en cuenta y se incluye a la mitad de la población mundial, las cosas van a ir muchísimo mejor y en ese sentido, por tanto, que las mujeres participen en todos los ámbitos de la sociedad va a suponer que tengamos una mejor sociedad, más inclusiva y muchísimo más igualitaria.